Durante este curso hemos cuestionado y visibilizado las manifestaciones de desigualdad de género, que en Chile impiden el ejercicio pleno de la ciudadanía, limitando de esta forma la democracia. Es válido entonces poner en tela de juicio esa naturalidad del género y preguntarse mejor cómo se construye, incorporando esta perspectiva en la vida cotidiana. Quizás así pueda también permear esta perspectiva de género en el respeto de los derechos humanos, recordando que si una persona se ve vulnerada, toda la sociedad sufre. La invitación es a aportar a la formación de una ciudadanía crítica, ofreciendo miradas que contribuyan al diálogo en torno a las transformaciones sociales, culturales y políticas en materia de igualdad y justicia social. Ante ello, ¿qué harás tú?